El video que vamos a ver a continuación puede ser la evidencia de que existan duendes o personas de pequeñas dimensiones viviendo bajo la Tierra. Veamos el video. Estás a punto de entrar al mejor canal de investigación y misterios en YouTube. Oxlack, investigador. Únete al team. Sí. duende en la carretera desde los antiguos tiempos se ha creído en la existencia de los llamados duendes estos serían criaturas pequeñas que existen alrededor del mundo ocultos bajo la tierra entre la maleza de los bosques o en troncos huecos algunos se dicen son duendes traviesos otros que pudieran hacer la labor de cuidadores de la naturaleza y otros jugarían con los niños, los cuales solo pueden ser vistos por ellos. Las evidencias sobre su existencia son varias, pero actualmente surgió un video muy extraño en una carretera, donde se aprecia a un pequeño ser humano, el cual ha sido señalado como un duende. El video es un poco extenso, pero aquí lo he acortado para apreciar mejor el momento en que un trailero pudo captar la pequeña figura humana, que inesperadamente cruza la carretera. En un principio se ve una silueta negra de dimensiones pequeñas en un punto del camino, para después al acercarse mostrarnos que aquello es una personita, que actúa muy raro como si ésta solo caminara sin darse cuenta de lo que sucede a su alrededor. Incluso no se alerta al casi encontrarse con el tráiler que le pasa de frente. Si le hacemos un acercamiento podemos notar que incluso podría ser un duende femenino. Y también que porta ropa. Aunque esta se vea a contraluz. De primera instancia a muchos les ha parecido sorprendente este hallazgo. Y se han maravillado con lo que aparentemente sería un duende capturado en video, pero después de revisarlo una y otra vez con detenimiento, me di cuenta que lo que estamos viendo es un efecto visual y que en realidad el pequeño duende es una persona de tamaño normal, pero lo percibimos así por las cámaras con que fue grabado, que seguramente fue una GoPro con la opción de gran angular, esta es la forma del lente que permite tener una visión más amplia de los objetos y lugares por lo que tiende a expandir las cosas en los costados y profundizar en la parte del centro. Además de que la grabación se hace desde la altura de la cabina del tráiler, por lo que maximiza aún más ese efecto. Y el resultado es precisamente lo que vemos en el video. La carretera muy amplia y en la parte central profundidad, que hace ver a la persona que va cruzando de pequeño tamaño. Ahora que saben la explicación, seguramente ya no ven al duende por ninguna parte. Y solo ven a una persona normal cruzando la calle. Síganme mandando sus evidencias paranormales para que sean presentadas en este canal o también en mi página de Facebook donde subo contenido todos los días. Así que vayan y denle like a mi página. Y por último saben que les dejo un video extra en la descripción de este video. Les dejo el link de un video oculto. Vayan, denle click y disfrútenlo. Nos vemos en el siguiente video.